Ja, ja, ja, ja, ja Nunca me vas a atrapar, tontita. Ah, sí. Entonces trata de escapar. Ja, ja, ja Oye, ¿qué le pasó a tu cabeza? Oye, ¿qué le pasó a tu cabeza? A santos cielos mi cerebro desapareció. Oh, no. El mío también, no es posible. ¿Qué vamos a hacer, Sally? ¿Qué vamos a hacer? Mira hacia allá. Tenemos que asegurarnos de esterilizarlos antes de colocarlos. Correcto. Entonces mezclemos varios de estos limpiadores. ¿Qué hiciste a propósito? No seas ridícula. Yo no hice nada. Así. Ya estamos completamente cansadas de las dos. Solo usan el 20% de nosotras, yo ya me cansé. Vámonos a la Ciudad de México para que nos olvidemos de ellas. Trato de pensar, pero, no puedo. Eso es bastante divertido por extraño un poco esas dos cabezas suecas. ¿Creo que ahora volvemos a la normalidad? No gracias a ti no vuelvas a hacerme esta broma otra vez, toda fue tu culpa. ¿Mi culpa? Es la tuya. No te tengo miedo. Ah no.